vamos a ver, por ejemplo, el sistema de física. Que aquí es donde veis lo que os decía, ¿vale? Yo le digo, quiero que llames a esta función PhysicsUpdateOneEntity para todas las entidades que tienen componente que dice que está viva y componente de física. Y llamo al for all matching y el for all matching las recorre todas y mira, aquellas que tienen esto llamará con ellas a esta función. Las que no lo tienen, no vendrán a parar aquí. Y esto que veis aquí, de momento, es un sistema de física rudimentario, porque no es ni siquiera de muy física. Yo, ahora mismo, las que llegan aquí solo son el Crimson, el personaje. Entonces, lo que hago es escanear el teclado, ver si he pulsado la P y si he pulsado incremento la posición X. Y no sé si habéis utilizado esta instrucción. ¿Cuántos habéis usado esa instrucción de ahí? Uno. Nunca... Siempre lo cargaba en A, incrementaba y lo cargaba en Ix. ¿Eh? Claro, es que Ix es hermano gemelo de HL. Ya me visteis la semana pasada que os dije que hice apología de HL. Bueno, pues hoy voy a hacer apología de Ix, que Ix es hermano gemelo de HL. Permite hacer prácticamente lo mismo que hacemos con HL. Y una cosa más, esto de aquí. Que esto es, Ix está en la posición 4000, supongamos... EX vale 1, como habéis visto en mis constantes definidas, ¿vale? Que he puesto SMP es igual a 0, EX 1, EI 2, ¿no? Esto es un 1. Por tanto, aquí pone 1 y X. Y eso significa que si EX vale 4000, esta instrucción accede a la posición 4001. Y X más 1. Y la incrementa. Va a esa posición de memoria y le suma 1. Ya está. ...directamente, sin tener que cargarlo en un registro ni nada de nada. Internamente sí que lo carga en un registro oculto de la CPU... ...pero eso es otra cosa aparte, ¿vale? Sí que lo tiene que traer a la CPU, tiene que pasar por la circuitería de incrementar uno... ...pero da igual, esto lo hace él y es más cómodo que poner tres instrucciones de cargar en A... ...incrementar A y luego volverlo, ¿de acuerdo? Bien, sistema de física muy rudimentario, como veis. Y el sistema de render no usa for all matching. En un futuro quizá debería usar for all matching para solamente renderizar las cosas que se ven en pantalla pero como ahora mismo todo se ve pues simplemente usa for all y se ahorra el matching para ser más rápido. Con el forall bueno aquí veis el init que el init lo que hace es lo que ya debéis saber hacer que es poner el modo de vídeo a cero, el borde de la pantalla lo pone en blanco y establece la paleta y aquí arriba Veréis que este es el renderizar una entidad. Renderizar una entidad es a lo que se llama con ix apuntando a la entidad y nos está llamando la inversión de control, el for all. Cuando nos llama hacemos el get screen pointer, que ya sabéis hacer todos, sí con la posición x e y de la entidad. Nos metemos en de lo que sale como resultado y aquí lo que hago es una comprobación de si la entidad es un suelo o no. Y nuevamente utilizo una, una instrucción parecida a la de INC. Me meto en A el tipo suelo y hago un CP con IX más tipo. ¿Qué tipo vale 3? Así que esto sería 3IX. Nuevamente, si, si IX estuviera en la posición 4000, esto es un CP con lo que hay en la posición 4003. Con lo cual lo que hace es una resta entre A menos lo que hay en la posición 4003 de memoria para comprobar si son iguales, porque si son iguales, esa resta dará 0. Como la resta se hace con CP, el resultado de la resta no se almacena. Por eso se llama CP, que es comprobar. vale Simplemente nos quedamos con el flag Z activado si lo que hay en esa posición de memoria es igual a esto. Con lo cual, básicamente, esto es un if lo que hay en el tipo de mi entidad igual a type floor salto. vale Así tengo versión 1. Porque como ahora solo tengo suelo y el crimson, si esto es un suelo, me vengo aquí y pinto un suelo. Si no es un suelo, pinto el crimson. Básico. Como veréis, no hago código muy complicado. Salvo que use una instrucción que no conozcáis y demás, pero el código no es muy complicado. Y os recomiendo que todo código que empecéis a hacer sea no complicado, es decir, cosas sencillas. Eso sí, lo que sí que os recomiendo conforme hagáis código es que el código que hagáis vayáis pensando sobre él mejores formas de hacerlo. Primero lo hacéis sencillo pero después reflexionáis sobre si lo podríais hacer mejor y así es como vais a ir aprendiendo. No hay que hacerlo complicado primero, no hay que hacer la solución buena primero, nadie hace las soluciones buenas lo primero. Lo que hace uno es escribir código, observar su código y tener ideas de cómo hacerlo mejor. Sobre todo, muchas de esas ideas os tienen que venir de la reflexión principal. Si yo me encuentro copiando y pegando código, malo. Cada vez que me encuentre copiando y pegando, tengo que hacer un código que me permita hacer varias cosas en vez de copiar y pegar. ¿Vale? Bueno, una cosa es que copie y pegue dos líneas, que a lo mejor dos líneas solo me valen, y otra que esas dos líneas las copie y pegue diez veces. Si las copio y pego diez veces, es mmm, igual conviene hacer un bucle, igual conviene generalizar, igual conviene hacer una función. Eso es lo que os tiene que saltar cada vez que hagáis código. Si estoy escribiendo algo y me encuentro haciendo código muy repetitivo, que eso lo indica el copy-paste, tengo que parar y decir, ¿cómo hago esto sin hacer copy-paste? Y eso es lo que os llevará a ir haciendo cosas más elaboradas, ¿vale? Poco a poco. Está claro, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis una idea ya de cómo funciona todo esto que acabo de decir? Vale, ahora tenemos un problema, que es el que vamos a intentar resolver en un minutito. Problema muy simple, muy básico. ¿Eh? Borrar el personaje. Mi personaje se mueve, pero no se borra, porque yo lo único que hago es pintar en pantalla, pero no borro. Dime. Una solución puede ser la tal categoría su posición anterior x X y antes de reiniciar la nueva posición uh -huh. por supuesto. Una solución puede ser tener posición X y Y anterior, ¿no? Implementamos esa solución? Hay varias. Hay hay infinitas. Sí. Sí, pero si si solamente se va a mover de izquierda a la derecha. Sí. No, eh, se solamente que... se mueve de izquierda a derecha aunque a mí me gustaría que también se moviera hacia atrás luego ahora se mueve hacia adelante <ríe> puede mover hacia atrás ¿Sí? Perdón. O sea, que se mueva adelante y atrás desde la... desde la vista del uh -huh. ¿qué solución proponías? otra que también dijiste que, que hemos visto en todos tus vídeos ¿Sí? el de que reservamos eh, los bordes del ponerle un borde al sprite para que el propio borde borre el rastro vale eso es una solución válida en algunos casos y de hecho en algunos juegos os puede valer y puede ser hasta muy buena en este tipo de juego que vamos a hacer esa solución yo en principio no la haría porque si luego voy a tener un fondo si va lo que puede ocurrir con el borde si viene una flecha y me muevo a la par de la flecha borraré la flecha cosas de ese estilo según qué juego te vale según qué juego no y en juegos, por ejemplo, donde tengamos que ser muy muy muy rápidos porque hay que pintar muchos sprites, es una solución rápida el que el propio sprite borre su rastro. Más soluciones. Hacer una función de el sprite. Vale, o sea, estamos hablando de una función que primero borre el sprite antes de moverlo. Sí, antes de moverlo y... sí. Vale. Entonces tenemos dos versiones, me guardo las posiciones anteriores para borrar, o borro, luego muevo y luego pinto. ¿Sí? Ahí hay un potencial problema que os va a pasar, y que a ellos ya les ha pasado antes, pero que os va a pasar a todos, es, sobre todo, me habéis oído decir lo de que el render es crítico, ¿verdad? Cuando rendericéis en pantalla, tenéis que aseguraros de que hacéis el mínimo número de instrucciones estrictamente necesarias para modificar la pantalla. Sobre todo si no estáis utilizando una técnica de doble buffer, que eso lo podéis ver en otros vídeos. La técnica de doble buffer consiste en que no pintáis en memoria de vídeo, sino que pintáis en otro sitio similar a la memoria de vídeo, pero que no es lo que se está viendo en pantalla. Y cuando habéis terminado de dibujar todo simplemente cambiáis dos registros del chip CRTC que le dicen dónde empieza la memoria de vídeo y le dices ahora en vez de empezar en C000 que empiece en 8000. Entonces vosotros habéis pintado en 8000 en vez de en C000 pero como eso no se estaba viendo en pantalla podéis modificar lo que sea que solo se sigue viendo en pantalla lo que ya había antes que no estáis tocando. Cuando termináis de pintar Decís, ahora me muestras esto otro que ya está dibujado y el raster empezará en el siguiente fotograma a dibujar lo que vosotros ya habéis terminado de pintar. Por tanto, el raster en ese esquema nunca os pilla a mitad de dibujado y no va a haber flickering. Este esquema es recomendable cuando a la hora de dibujar tenéis que dibujar mucho y eso significa que va a ser imposible que dibujéis a tiempo para que no os pille el raster. Hay juegos donde lo que tenéis que dibujar puede llevar a lo mejor 3 cincuentavos de segundo dibujarlo. El juego iría bastante lento porque estaríamos bajando perfectamente a los 7 o fotogramas por segundo. Pero si tu juego requiere todo ese tiempo de render, no puedes hacerlo sobre la memoria de vídeo porque se va a ver cómo lo haces. ¿Vale? En esos casos... La estrategia es un doble buffer. Pinto fuera de la memoria de vídeo y cuando he terminado cambio los buffers. Lo mismo que hacéis en OpenGL moderno. No es nada nuevo. Lo mismo. Si tengo que pintar cosas, pocas cosas como aquí, entonces mi estrategia, siempre que me dé tiempo, es cuando voy a pintar? Tengo que ser exquisitamente rápido pintando. Y eso significa que cualquier cálculo que yo pueda evitar hacer mientras estoy pintando, debo evitarlo, cualquiera. Por ejemplo, la estrategia de yo borro, actualizo posiciones y luego pinto, implica que toco memoria de vídeo, la dejo cambiada, dedico tiempo a calcular cosas y luego pinto. Ese tiempo que he dedicado en el medio es tiempo en el que yo no estoy cambiando memoria de vídeo, pero el raster sí que está bajando y va a favorecer que me pille. Cuando solo tengo una entidad y está aquí abajo, no se va a notar, pero en cuanto añada más cosas a mi juego, me va a pillar enseguida. Entonces, en render que no uséis doble buffer, esta estrategia, que es operativa, generará muy a menudo flickering. Incluso sin hacerlo así, y siendo exquisitamente rápidos, veréis que es fácil terminar teniendo flickering, porque a veces queréis pintar muchas cosas y pintar muchas cosas puede hacer que el raster avance mucho en el tiempo en que vosotros estáis pintando. Otras estrategias para evitar eso es saber dónde está el raster en un momento dado, que eso se sabe con las interrupciones. Con las interrupciones podéis, en vez de esperar a Vsync, esperar a una posición que está asociada a cuando ocurre una interrupción. Sabéis que hay seis y que cada una ocurre a una altura del raster. Yo me puedo hacer una función que diga, espérate hasta que haya ocurrido la quinta interrupción, más o menos por aquí. Y entonces digo, ahora empiezo mi render en esta posición. ¿Por qué? Porque a lo mejor el render de mi juego lo primero que hace es cambiar cosas que están por aquí, mientras el raster hace esta bajada, luego cambia las que están por aquí, mientras el render está por aquí, y me da tiempo a pintar las cosas porque tengo un cacho más de tiempo antes de que el raster llegue arriba, y me llegue a donde estoy yo. Si mi render es suficientemente rápido, como para pintar las cosas, antes de que el raster dé una vuelta completa, yo puedo renderizar sin doble buffer. Si lo hago bien, tengo que ser muy rápido. ¿vale? Entonces, para ser muy rápidos, como decíamos antes, en el render, todo esto que tengo yo aquí se puede incluso optimizar. Esto es un esquema estándar, pero si yo la X y la Y de mi personaje y de todos los personajes que tengo las conozco antes de renderizar, estos GetScreenPointer, por ejemplo, yo los puedo pre-cachear. Yo puedo hacer un, una función que se llame pre-render, un sistema pre-render, que haga todos los cálculos necesarios para que yo cuando llegue al render solamente tenga que hacer un recorrido de coger-pintar, coger-pintar, coger-pintar, coger-pintar. O coger-borrar, coger-pintar, coger-borrar, coger-pintar. Y ya está. Con cosas como esta. ¿vale? Esta en particular no es especialmente lenta. vale, Ya lo digo, porque además esta ha sufrido en la última revisión de CPC Telera que estáis usando una optimización muy buena, gracias a un chico llamado Joaquín Ferrero, que se le ocurrió una optimización que la ha reducido en un 40%. Así que esta es muy rápida ahora mismo, muy, muy rápida. En esto se puede precachear y se gana velocidad. Que si tenéis que pintar mucho, puede rentar. Pero si no tenéis que pintar mucho, esto puede ser válido. Dime. Eso es otra cosa, otra cosa interesante que lo he dicho antes: el suelo. Yo no tengo por qué estar pintándolo todo el tiempo porque además no cambia. Otra de las optimizaciones que podéis hacer va en esa línea. Si tenéis un juego que no usa doble buffer, entonces lo que podéis hacer es solamente pintar las cosas que se hayan movido. Si algo no se ha movido, no se repinta. Eso os llevaría, por ejemplo, a hacer un sistema de render que tenga una especie de display list, ¿vale? que es una lista de cosas que se han movido para que cuando lleguéis al render digáis pinto esto, esto y esto, nada más. Si se han movido tres cosas, no tengo que pintar 50, pinto las tres que se han movido. Esto, ojo, un detalle importante, esto funcionará bien en los juegos en los que no hay solapamiento. Y me explico, si vuestros personajes se pueden solapar unos con otros, no pintar uno de ellos puede hacer que si se pinta, por ejemplo, que está por encima... Deje tocado al de abajo. ¿vale? Y eso complica la lógica de qué tengo que repintar. Porque qué tengo que repintar ya no es solo lo que se mueve, sino también lo que está tapado. O lo que está solapado. Si vuestro juego no hay solapamiento, lo de pintar solo lo que se mueve funciona perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Teníais alguna duda de esto? Tema de las animaciones. En las animaciones, el render no tiene por qué ralentizarse en absoluto, porque las animaciones es decidir en un punto concreto cambiar el sprite que pintas. Es cuando tú tienes un personaje que está animado, tendrá 4, 5, 6, 2, 3, lo que sea, fotogramas que son sprites. Entonces tú lo que haces simplemente es en un momento, tú puedes tener un sistema de animaciones que diga: Este personaje le toca cambiar de sprite. Y lo que haces es cambiar el puntero del sprite para que ahora tenga otro sprite. Cuando llega el render, el render pinta el sprite que toca. No cambia el render. Y el cálculo claro, el cálculo de animaciones de que sprite toca se hace antes de pintar. ¿Vale? Es un sistema que llega... Sistema de animaciones. Este que tiene animaciones, ¿le toca cambiar de sprite? Sí, se lo cambio. Ya está. ¿Vale? Es así de sencillo. Y el cuando te toca es una cosa que decides tú en función de la velocidad de la animación, la velocidad de tu juego, ese tipo de cosas. Bueno, eso es ir un contador habitualmente, es lo más sencillo, y luego tener la seguridad de que tu juego funciona a un frame rate determinado, o una forma de contar estable. ¿Sí? Vale, entonces, mmm, hemos dicho que queremos borrar guardando la posición anterior, pero ¿podemos borrar guardando algo que sea mejor que la posición anterior en cuanto a tardar menos tiempo? el puntero, yo ahora mismo calculo un puntero a memoria de vídeo que es donde voy a dibujar en este momento, ¿sí? voy a dibujar ahí en la siguiente iteración tendré que borrar ahí, en esa posición ¿sí? de modo que yo lo que puedo hacer aquí justo ahora después de calcular este puntero y antes de usarlo es guardármelo, si me guardo ese puntero, en la siguiente iteración lo que puedo hacer es con ese puntero que he guardado borrar ahí y repetir la operación y así siempre estoy borrando en la posición anterior sin tener que volver a llamar a getScreenPointer porque ya lo he calculado una vez. Para eso, y ahora es cuando veréis lo de un sistema de entidades que es flexible utilizando lo, estas estructuras, yo ahora tengo que añadir a mi entidad ¿cuántos bytes para poder guardarme el puntero? Dos. ¿Vale? Necesito dos bytes para guardarme el puntero de la posición previa de la entidad. Así que creo aquí un E pref ptr, por ejemplo, el puntero previo de la entidad, que va a estar en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto ocupa mi entidad? 6, 6 bytes. Ojo. Ocupa 6 porque este puntero está en la posición 4 de la entidad pero ocupa la 4 y la 5. Ocupa dos bytes. ¿Vale? Esto lo voy a marcar aquí. Uy. ¿Vale? Ahora que tengo ese espacio, yo simplemente ahora cuando recompile todo mi código, esto, como he actualizado el size of entity, ya me reserva dos bytes más para cada entidad me está reservando 15, bytes, 15 entidades con 2 bytes más y ya tengo el sitio donde lo voy a poner así que me vengo al physics no, al physics no al render y uy lo que tengo que hacer es justo aquí que acabo de calcular el puntero guardarlo ¿cómo lo guardo? Eh, pues, LD4 LD no, pero... no LD, este no sé si puede yo diría, el, contenido, tipo, el contenido ¿cómo se llama el, el, la posición de memoria? es el lo he llamado e pre pointer pero eso no es la posición de memoria eso es una constante puedo guardarlas en el orden que quiera pero sí tiene que ser siempre un orden consistente y lo lógico es usar little endian ¿cómo lo hago? A ver, paso 1. Mi entidad, ¿dónde está? está en Ix. Mi entidad está en IX. En IX tengo una dirección de memoria y esa dirección de memoria es donde empieza mi entidad. Si mi entidad empieza en 4000, ¿en qué byte, en qué dos bytes, para ser exactos, tengo que guardar el puntero? Si mi entidad empieza en 4000, en el 4 y 5. Que son el 5 y 6 y empiezas a contar en 1. ¿Vale? Porque el primer, es, el primer byte es 0, que es el componentes. El 1 y el 2 son X e Y. El 3 es el tipo y luego tengo el 4 y 5, que son mis dos bytes del puntero. ¿Cómo accedo a los bytes 4 y 5 a partir de la posición de x Para escribir ahí. Voy a hacerlo primero a mano para que lo veáis. ¿Vale? Esto sería guardar en little endian, primero el byte bajo, luego el byte alto, en la posición 4 y 5 respecto a ix. Si x está en 4000 estoy guardando en 4004 y 4005. Las posiciones dentro de mi entidad, donde van esos dos bytes. Pero claro, yo he definido una constante para no tener que poner esto a mano y para que si luego cambio las cosas de posición, solo tenga que cambiar la constante y cambie todo el código. E -pref ptr y voy a ponerlo así, que es más cómodo, para que quede igual. ¿Vale? Son constantes, puedo poner una operación matemática. Y el, estos es 4 y estos es 5, esto directamente. ¿El? No, el más cero es para que quede igual, una cosa y la otra, no me quede descuadrado y así visualmente lo entienda mejor. Es por simplemente claridad a la hora de escribir. Vale, de momento voy a ver si esto ensambla. Porque a mí me gusta hacer una cosa y comprobar que ensambla. Y que funciona. Que de momento no explota nada por meter algo en memoria ni nada. Bye. Bye. ¿Qué Bye. ha pasado? No. Os lo voy a decir rápido porque no tenemos tiempo. No. Vale, me voy a volver aquí y mirad cuántas cosas se han ensamblado. ¿Cuántos ficheros se han ensamblado? El ensamblado se produce antes del linkado, ¿no? Aquí pone el linking. ¿Cuántos se han ensamblado? Sí, se han ensamblado dos. ¿Por qué? ¿Por qué no se han... Yo tengo más. ¿Por qué no se han ensamblado los demás? Porque no han tenido cambios, pero he hecho un cambio relevante. Vale, Esto es por lo que existe Make MakeRecode. No he tocado el Entity.s, pero he tocado el Entity.h.s. ¿Qué afecta a eso? En el Entity.s es donde está definido el punto de S que reserva espacio para las entidades. Como ese no ha cambiado, no se ha reensamblado y sigue habiendo el mismo espacio que había antes. ...de cambiar el tamaño de entidad, porque ese no se ha reensamblado. Solo he cambiado las constantes, pero eso no se ha propagado al punto S. Y esto es por lo que existe el make recode, porque solo, solo se reensambla lo que cambia... ...pero no lo que depende de eso que cambia en el código. Y ahora tenemos una inconsistencia, porque hay partes de nuestro código, como las del render... ...que están intentando acceder a los bytes 4 y 5 de una entidad... Mientras que, como no se ha ensamblado el entities.s, las entidades siguen teniendo cuatro en vez de 6 bytes. Y eso ha generado este desastre. Solución: make, recode, para que se ensamble, como veis, todos los ficheros y nos aseguremos de que el código es consistente. ¿Vale? Esto os puede pasar si solo ponéis make. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos eso y nos falta solo borrar, ¿no? ¿Cómo borramos antes de calcular el get Screen Pointer, que es lo que habíamos dicho? Habrá que hacer un draw Solid Box, ¿sí? Queremos un draw Solid Box de color fondo, ¿no? El color fondo es el cero. Ah, vale. Hay gente que dice que puedo hacer esto más, más eficiente, ¿no? Puedo hacer esto. Para poner 0, hago un XOR de A y ocupo un byte en vez de 2, porque L de A 0 son 2 bytes, XOR A es un byte. Lo creáis o no, esta optimización, si vosotros os vais a ver código ensamblador de PC moderno, sigue estando. En PC moderno se sigue haciendo eso. ¿Vale? Vamos, ¿qué más me falta? En D tengo que poner el puntero anterior. ¿Cómo? Pues, en este caso, primero, si la posición PTR es 0, lo puedo cargar en D la posición PTR es 1. EPTR, EPREF PTR, más 0, y X, ¿sí? Y ahora en D, querrás decir, la más 1, ¿no? Que... Algunos habéis intentado hacer instrucciones como estas cargando directamente sobre DE o sobre HL, pero las instrucciones con IX solo cargan a un byte, no pueden cargar a registros de dos bytes. ¿Qué me falta? El ancho y el alto. En BC, ¿no? Y el ancho y el alto, pues mira, lo tengo aquí. Porque esto es lo que ocupa el sprite del Crimson. Este. ¿Sí? ¿probamos? ¿funcionará? sí ¿cuánta seguridad, no? ¿no explota? ¿le doy a la P? ¿Eh? bueno, ya hemos hecho un borrado